Fíjate si está, ahí está ahí estamos. Bueno, ahí estamos Otra vez fijo. Segundo tiempo Si sí, recién arrancás, Se está ganando Juvencia 1 a 0 Ahí está el Tate El Tate con el zurdo el zurdo con, Ario, con, con Homero. Homero con Tate de vuelta. Viene hacia el zurdo. Con Rama. Rama intenta buscar. Va a volver de vuelta con el zurdo. Con Tate. Va a intentar meter la vuelta. No tiene. Tiro Homero. Buen tiro de media distancia. Desviado. Sí, está todo bien. ¿Sí? ya estuvimos chequeando a ver la abra la pasó muy rápido en la pelota suerte para el triangulito porque si no venía muy bien perfilado para batear el arco pues se la tiraron muy muy fuerte si sí, dos contra una 3 ¿no? sí. contra 1 o 3 contra 1 ahí está charlando el técnico con Homero, con el zurdo, con Tate. Mirá, con quien, mirá quién viene, Manuel. Uh, grande. mirá quién apareció. ¿Qué hace? ¿Qué te pasa? Por, no vas a tirar de una silla, sí, nadie no. Bueno, eh, volvió, está volviendo la guardería. De la hora de Hurlingham, está renaciendo otra vez después de la pandemia. ¡Dale, Homero! ¡Dale, Homero! Tranquilo. Sí. Creció el nene. Creció el nene. Y ya eligió y se puso la de arriba y la de Romero. ¿no? Sí. Bueno, acá estamos con Tate, Tate. Con Rama. Todo esto es saque de arco para la visita para Juvencia. Bien, Zurdo, bien Pues nosotros a juventud, no fuimos todavía no. no, pero ellos no Ellos alquilan Ah Pulito tampoco tiene cancha porque usa esa. ¿eh? Tiene solamente para los inferiores. Pero, sí. ¿eh? Ahí la lleva Julián Combina, la pelota. Atrás del Estadio. Se la pasa a Ario. Sola Linde. Ario, sola Linde, Sola Linde con Rama. Rama que avanza y intenta buscar, se la va a pasar a Ario. Se la va a pasar a exactamente, le dice paciencia bien, le dice ahí está Solalinde, Linde, es muy rápido Solalinde, muy liviano, muy rápido de vuelta con Rama Rama la pisa, la lleva hacia atrás con Ario de vuelta, con Rama ahí está Julián Combina del otro lado se la pasa Solalinde, Solalinde se queda con la pelota se la pasa Ario, de vuelta, patea responde la defensa de la visita y la pelota es lateral que la tiene Ario que ya va a sacar en cambio entra el Chile en vez de Rama entra el Chile el Chile con, con... saque desde atrás van tranquilos se cierra Hurlingan atrás espera, espera a ver qué hace Juvencia el 20 le hace el, el mano a mano toca para atrás, toca en mitad de cancha va tocando la visita, va tocando tapiales y hay que apretar, si vos lo apretás en mitad de cancha ahí, ahí, ahí, ahí está falta, ve ahí está, hay que apretar porque si vos no lo apretás, lo dejas claro. jugar un poquitito, arrancó, un poquitito el que arrancó fue Julián que consigue una falta y va y le sigue hablando el juez. Ya le sacó una amarilla. Acá. Se acerca Luis. Ahora es Luis, es Ario, es Julián, es el Chili. Acá están hablando con el técnico Luis, Ario y el Chili. Después habla con Julián. Listo. El juez no quiere de historia, lo manda para allá y dice vamos a jugar. Allá se colocan Julián, Luis, Ario, el Chili. Mira, me parece que el Chili se la toca a ver qué pasa. A ver. se entendieron y tiene una segunda casi casi en la misma posición tiene una segunda oportunidad pero bueno de vuelta el Chile la aguanta con Ario Ario ¡Oh! Mirá vos, la sacó favor, sin, Dale, querer, Luis. sin querer la empuja y el partido se mantiene 1 a 0 a favor vos, de escudencia bueno, o sea. en vez de empujarla y bueno Javier, la... son cosas que pasan Marcan, ojo, ojo. Ahí de vuelta lo tenés que apretar. ¿Entendés? Ahí está, ¿ves? Ahora el 22 tenés que apretar. ¿Ves? Ahí está. Igual te digo que no es suficiente Mejor que hagan un gol porque lo hemos visto A Juvencia jugar bajo presión Y puede jugar más fuerte que esto Entonces Yo diría que no pierdan tanto el tiempo Y tanta calecita. Bien, bien, bien, hay que patear El remate fue de Solalinde Solalinde Me parece que hay que Desatarlo, lo hemos visto Muy veloz Es un jugador muy veloz Y este... Dale, Julián. ¡Gol! ¡Gol de Julián! Bien, Julián. Empata a Urlingan 1 a 1. Un la de... hora juez. Ah, es... claro, <risa> la hora juez, se Un está. Un gol. Ya ta, quedamos un gol pa raro para, para un jugador de un equipo de Urlingan, Golazo, Alan, que es güler. un gol. Es un gol de tiro de media distancia. Que por lo común a Urlingan le gusta ir hasta ahí, hasta el borde. Un gol de un tiro de media distancia, muy efectivo. Sobre un ángulo. Que, ahora igual, igual, tenés ahora que apretar estamos, acá, a mitad de cancha. Estamos uno a uno. Ahora, ahora ve, eso. Ahí, ahí tiene Chile mira a su alrededor. Lo tiene a su linda, patea. patea ¡Uh! Y de vuelta, prueba, media distancia. El Chile tiene mucha experiencia. La pregunta que Buena, nos hacemos, buena respuesta del arquero. La, la pregunta sobre el Chile que siempre nos hacemos es en qué cuadro no jugó el Chili. ¿no? Sí, jugó en todos lados. Jugó en todos lados. En el cancha de 11 jugó mucho. En cancha de 11 también. En Vélez, en. Epa, bueno. bueno, ahora ya están tirando, tira el pato, ahora, a claro. Perdón, dijiste Vélez y no hiciste la veña <risa> Me estaba fijando la pelota. Estaba madre. fijando la pelota. Bueno, uno a uno. Arrancamos de vuelta. Ahora ahí de vuelta, tenés que presionar. ¿Eh? Dale, Julián. dale Julián, dale Julián, dale Julián. Julián da vuelta. ¿Tocátra? Ahí está, bien. conario Ario. tranquilo, Ario. <risa> Ario se salta la enseguida Tiene el alambre muy finito en la técnica. <risa> no me hagan bajar que si preguntan por el delegado veedor. <risa> Ahí tiene Chile como viene? ¡Uy! Uh, hey, ¡Se lo aguantó! ¡Ay, <risas> no! bien no! puntos por los dos se saludaron bien ahí, va Adelanta la marca, se el Chili va, que eso sabe, lo toca no falta, de atrás, no dice que no es falta el juez. Siguen de vuelta, el Chili se queda ahí en la mitad de la cancha y sale de Bien. vuelta. Consigue que la pelota se vaya hacia el lateral, se detiene la jugada. Escucharon el pedido mío de que tenían que hacer un golpe que no era suficiente. Los chicos, los chicos de Humboldt te estaban buscando, no llegaste, ¿no? A verlo. No, los vi, pero no los quise molestar. Aparte yo entré tipo a rayo. Dije, estoy llegando tarde. Estaban diciendo, ¿y el viejo dónde está el viejo? ¿Cómo que el viejo? Bien, Ario. Sola ¡Qué Julián. De vuelta con Ario. A ver, Ario, tranquilo. Dale, Galgo, dale, galgo. galgo. Dale, Galgo, sí, te mandate una tuya. Soltate, soltate, Ario. Mirá, ah, ah. Uh, pelota envenenada que pica para cualquier, esas pelotas que van para cualquier lado. Bueno, el partido está uno a uno, está más interesante, porque no me hagan venir hasta ahora de la noche para ver un embole, viejo. Entonces, <risa> ahora se puso una hora, vamos a ver qué hacen los chicos. En no, pero, ese... ¿qué, ¿Qué vamos a comer? No, no, la, la pregunta es esa, ¿qué vamos yo, a comer? Ayer hice yo milanesas Fam y vos hiciste ensalada No, pero es una familia de hombres y no, no, no... no, ah, chao, no vamos, ¡Chao! ¿Por qué vamos? No vamos ¿A <risa> cocinar a qué hora? ¡Hambre! ¿Qué sé yo? galletita es con paté? ¿Qué, qué vamos hay? a hacer? No, pero no hay queso, queso hay un pedacito de queso. Y pues hay... no, porque tenemos un ratón en la casa, ¿te acordás? ¡Claro! <risa> no éramos, No, si la gente rico, ya no rico. conoce cómo transmitir. Miren, yo, como buen, padre, como buen padre que soy, le digo, andá y cómprate algo, yo no te voy a hacer un carajo. Estás <risa> tan está grande. Estás está tan grande, ¿qué te pasa? ¿Qué te crees? ¿Que me tenés de punto? ¿Que soy tu mono? Este no es el Circo y yo no soy tu mono, viste. Es un no, chiste bueno, antiguo pero, ¿qué, ese. vamos a comer? Caracal, ¿Qué vamos a comer? Y qué sé yo, ahí, mirá, hay ahí milanesas. Después... Hay carrés de cerdo, van a venir con un arma a casa, y te va a ir un carrés de cerdo que está congelado, no se puede hacer. Ah, van a... no Alguien va no a venir a saltarnos, ¿cómo es eso? Un carrés de cerdo en tu casa entero lo tengo. Hay que descongelar carne, yo te dije, pibe, pero vos y tu hermano son de terror. No quieren, en serio, entrego dos hijos con papeles, con todos, se los firmo y se los doy. No tengo problema hasta, qué sé yo, le tiro unos mangos por mí también, pero se los lleva. ¿Ustedes se creen que yo voy a venir a esta hora y no me voy a divertir? ¿Qué te pasa? Vida y una sola. Y futsal hay mucho, dijo. Desde, desde la pasa? hora de Hurlingham le queremos mandar un saludo muy grande a la familia Baez, a la familia López, que pasaron un momento complicado esta semana. Y bueno, desde nosotros todo nuestro eh, apoyo, ¿no? Condolencia, sí. no sé cómo se le dice. Un abrazo grande a las familias. Y nuestro respeto, sobre todo. Mientras tanto, la pelota la tiene juguencia a mitad de cancha. Y yo te digo, te lo tenés que apretar. No lo tenés que dejar jugar, lo tenés que apretar ahí. Aparte Ahí está, ¿ves? Gran, ahí está. Gran, gran. A ver, a ver, a ver. ¿Segu a ver el segundo, ver. el segundo. Oh. Uh, no. Bien, ¿ves? Pero lo tenés que apretar, porque si no está juegan bien. ahí. No me hagan enojar que baje y que... <risa> Qué linda remera que tiene el técnico del triangulito, ¿qué dice ahí? La oficia de la hora ¿no? de Se viene el remate de Homero y la pelota afuera. Si usted quiere una remera sí me llama y nosotros se la ponemos a la puerta de su casa una remera de este tipo. Homero, ¿quién le pega? Homero. Uy. Y si están diciendo Homero, Homero, ¿quién le va a pegar? Homero. Eso soy yo. Yo porque estaba, estaba pensando, ¿sabes qué? En la galletita. Dijo como mono temático. <risas> eh, no, porque es copado, loco, tener un vecino de Urlinga que te hace un producto así tan bueno. Lo agarra, falta. Lo agarra, falta. Eh, loco, cortala. Y ahora... Mira, si ¡Eh, gol, te regalo un paquete de galletita. Vale, vale. ¡Loco, ni que te regala un paquete de galletitas! ¡Loco, le iba a regalar un paquete de galletitas si hacía el gol! Pero viste lo que tardó? ¡Dale, Luis! No va a matar! va a matar. Pero. Cualquier momento le mete una falta a la prensa, ¿Y cuando vos decís, ¿cuánto vas a, sí, ¿Y va a Parecía Vélez cuando empieza a hacer la calecita, la calecita, la calecita, dice, ¿cuánto patea? ¿Cuánto patea? Le mandamos un saludo al nene de Benedetto. ¿Y este, mañana va a ser eh, levantar temprano? Mañana tenemos que ir a Linier, entregar nosotros, este, hacemos la, la parte de la producción gráfica, nada más. Del Fortinero, el diario que se entrega en la tribuna de Vélez, es nuestra responsabilidad también que juegan el domingo de local, van a jugar con, con San Lorenzo. No digo nada más porque hay tanto vecino de ahí dicho San Lorenzo que como soy de Vélez no quiero cosas que ustedes se imaginan que puedo decir yo sobre San Lorenzo. ¿Qué pasa? Sale Juvense desde abajo, presiona a Urlingan ahora a mitad de cancha. Urlingan como que se avivó un poco, a ver... A ver, ojo, ojo, pues yo te digo, estos chicos saben jugar, ¿eh? Listo. Hace rato que juegan, ¿eh? No, no, no, no, no, no. Debe estar a cuatro ojos. Gracias a todos los que nos están viendo. Ya saben cómo es esto. Así que les gusta ver futsal. Así que estaban durante toda la pandemia, che, cuando se juega, que los. ¿Se acuerdan de las entrevistas por Zoom a los jugadores y a los técnicos de futsal que vos les digo, cuántas hicimos? Vos hiciste mil, Ahí la tiene Homero. Homero la, está con Luis luchando y en ese ángulo se encerraron. ¿eh? La pelota miró muy bien el arquero con reflejos. Larga rápido la pica hacia abajo. Uy, que bien que la hizo. Sale el mono. ¡Ah! No falta. Le bolan, falta. Yo no, no estoy seguro. Tiene una pinta sí, terrible de falta, pero lo que pasa es que fue lento. y Falta el otro, con el pie, po. ¿qué sé yo? Creo que sí. Tengo mi duda. Después lo miramos. Igual. Tuvo toda la pinta porque él sale así de abajo, fuera de su área. Sí, fue falta sí aparte él está ahí de molesta. Peligro sobre el área del triangulito. A ver qué es lo que pasa, qué es lo que tienen pensado los chicos. Dale, Ario, tiene que salir de ahí, ¿eh? Sí. Se no. salvó Burlingame. Yo pensé que iba a tirarle la pelota acá al, al que estaba parado de este lado y iba a abrir algún... Iván, algún el zurdo. Tiro en, en diagonal, pero no sucedió. Iván el zurdo de vuelta. con Iván, Iván la pisa, la lleva, se anima, está con acá Julián. Con Julián. Dale Julián, ¿qué vas a hacer? Julián se, se. Y viene con el zurdo, el zurdo con Luis, Luis. No puede retener la pelota y es posesión de Juvencia. Que arranca el otro. Ahora, ahora, Julián. ahora. Y es la tiene Luis, ¿eh? Dale, dale, dale, dale al medio. Es falta el corner. No, no. Saque de arco. Saque de arco, el juez está al lado, nada que decir. Salen desde atrás. Uno a uno del partido. Dale, Julián, que si lo ahí un poquitito ya está. Bien, Bien. zurdo. Bueno, bueno. Concentración de Juvencia. Pelota a mitad de cancha para Urlingan. Con Julián. Julián seguramente con Ario para atrás. Y Ario va a llegar hasta Iván. Que es como sede futsal, ¿eh? Y... <risa> con, el chile, con el ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien, Iván? Uh, bueno. De bueno, ahí... mira, cobró cualquier cosa. Para mí era falta contra el chico de Juvencia. Sí, porque, el que porque era 3 contra 1, está tirando contra Por eso, tres. yo digo, cuando es así, tipo pelea de perro, el, que el, que, el, el que queda abajo se conge toda la mordida. Claro. Veremos qué pasa, veremos si están charlando, alguna jugada preparada, ya que le dieron una falta discutible, se podría decir. Y sin ver cuánto falta te pones más nervioso todavía. qué okay. Escúchame, ahí es como. Es como. Es como el. como si fuera el, el cielo de los dioses, de los dioses griegos. Y ellos están ahí se arreglan. ¿A ver, Luis. ¿No? Allá lo voy a hacer esto. ¿eh? A ver. Ah. Ahí la tiene Julián con Luis, grabado de volver a Julián, que la tira de vuelta, le gusta tirar de media distancia. Julián combina, ahí está el Chili con él con la número 12, Julián está acá con el pantalón con la número 8, ahí lo tiene Ario, allá está Iván. Ahí sale Julián, ahí está el Chili, el Chili está, está marcando muy bien adelantado. Le sale, le sale el chile para molestar para cortar muy bien la cuestión es cortar las jugadas cortar la, la conexión si se puede esa es la idea para los que recién se enganchan estamos en un empate por ahora cerrado 1 a 1 comenzado el partido a los pocos minutos del primer tiempo Juven se abrió el marcador Luego un este triangulito. Julián con la pelota sale con Ario. Ario con Iván, ¿no? Vuelve con Julián. Ahí lo tiene Chile, aguanta la pelota. Sigue con la presión. ¿Quién es Iván? No. ¿Quién es el que está tirado allá? Ario, creo. Ario. Si ¿Sí es Ario. por las dudas, pues si le molesta tanto bueno, sigue el partido Ario está acompañado por el médico el zurdo, el zurdo protesta bien, disculpa, bien la pelota se va afuera vamos, zurdo, vamos. el zurdo con la pelota Rama la va a recibir del otro lado allá está Tate Tate se larga la carrera solo se la corta la pelota, se va afuera y es lateral para el triangulito zurdo el zurdo zurdo se va a hacer cargo de esa pelota está temero se cambia acá está rama vamos a ver qué es lo que hace me parece que la va a recibir rama la pelota apenas el juez de la orden que ya lo hace va con rama era obvio a ver trata de buscar un ángulo de patear patea bien de media distancia de vuelta vio la pelota el jugador de juvencia entonces desarma toda la jugada que estaba prevista el zurdo con rama a ver qué hace rama está buscando el Chili, pero va a jugar contate el chile hacia el aguante se la pasa pensando que rama seguía Esa juencia sobre la mitad de la cancha. tenés que apretar. Dale, dale. Bien, baja la pelota. La pican. El Chili se la entrega al zurdo. El zurdo con el tate. Resuelve muy bien la jugada con el Chili. Se da vuelta. La experiencia del Chili. Y otra vez comenzamos. Ahí está el zurdo, no aguantó. Hay un duelo ahí, hay un duelo de juego entre el 12 y el zurdo de hoy. No pasa nada, pero es un duelo entre ellos dos. Ahí no, no, no, no, hay, no había tanto. Yo hubiera dejado de seguir ario. ario con el zurdo, el tate con rama con el zurdo, no con ario vuelta, de vuelta con tate mira en cara de frente de los dos dale, antes que dale, se, dale, se le vaya oh, bien, bien bien bien bien interesante juego va a salir saque de arco de juvencia no está diciendo el juez lateral Juez pues dice ¡Ojo! Dale, Ario. ¡Dale tate, empezá! ¡Bien! Bien, bien resuelta, bien resuelta por Ario con el tate, con Rama. Y Rama se decide y se mete, tira de vuelta. Vale, Julián, que te va a quedar, dale. Y ahí cambian, entra. Entra Luis. Está Luis, está Rama. Está Ario. Está el mono y está Ramiro. ¿En serio? ¿En serio? ¿Eh? Compórtense, chicos, compórtense, por favor Bueno, a ver qué pasa, estamos acá jugando un 1 a uno, Muchachos Dale, Ario esta vez bueno Pensá que le pegan de ahí, la, la tocas para acá. Y este tiene este, que este, venir a pegarle ahí. ¡Ah, bueno. ¡Dale! Le pegó abajo. Le pegó abajo a la pelota. Julián, Julián. Ahí está Luis. Adelantado, ahí está Julián. Ahí, ahí está Rama. Está Chili. Ahí esta rama desaparece chile, a a cortado bien, ¿eh? no pasa nada. la a. ver Ramiro, a ver Julián, Julián, pásate, hay que seguirla, ya que estás. Mira, ¡opa! Esa Julián, es esa. Corta <tose> la pelota, se va afuera, es lateral en ataque. La pelota quedó hacia abajo. Ayer la sacó. No, no, no. Luis para la pelota. A ver, a ver. Cruza la pelota, se va un metro. Del carro derecho. Dale. De juvencia. Seguimos. Uno a uno. Pasa y sale Luis a, a para con el pecho de la cobertura de la pelota queda en lugar de Tate. Derrama. No, triangulito, 2 a 1 Burlingame con otro gol de Julián podemos decir que es Julián 2 Juvencia 1 ahora empieza de vuelta otro partido, se anima más porque ahora Juvencia está obligado totalmente a salir a empatar este partido aquí No tengo ni idea ¿Veo no, está no, no, no, no. la luz? ¿Qué fue? ¿Los rajaron a luz? A luz lo Bueno, 2 a 1 está ganando el triángulo. Se queda con un jugador menos, es muy difícil esto. Burlingame se queda con un jugador menos, es la oportunidad del empate para la visita. Bien, tranquilo mono tranquilo tranquilo no tenés apuro Bien. mati barrio dice saludos los estaños nosotros también mati manda saludos Matías barrio bueno ahora es la obligación de juvencia buscar el empate Wurlingan está jugando con un jugador menos. Claro, estamos jugando con el reloj del árbitro. Claro, entonces está todo el mundo encima del... Están en... El juez le pide a los dos bancos que no se encimen a la mesa del juez. ¡Uh! Lo que pasa es que se está manejando por el reloj, porque no está el electrónico, no están dando, pues hay un cortocircuito. Cuando le encienden, salta la térmica. Así que no sabemos cuánto, cuánto que... Fede, Fede averigua ¿cuánto más o menos cuánto queda? ¿Cuánto falta? Qué va afuera, de faltar poco, bueno. Terminó el, Terminó el partido, ganó Burlingame, le ganó a Juvencia 2 a 1, partidazo de los dos. Un lindo partido, ¿no? Para toda la gente que lo está viendo del otro lado, para los que estuvimos acá. El primer partido de estos nueve partidos que tiene que jugar el triangulito, los tres puntos quedaron en casa. Le deseamos todo lo mejor a Juvencia que vino hoy acá hasta Burlingame. Y bueno, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. ¿Querés hacer alguna nota algo? ¿Vemos? Ahora ahora, ahora vemos. Primero bueno, yo saludar. Voy abajo. Andá, andá, andá y desenchufame de acá. Después vemos. Vamos a estar tranquilos. Eh, un saludo a todo el mundo. saludo a la gente en Tapiales. Que siempre que vamos por allá este, nos conocen. Partido, la verdad que muy bueno. Lo arrancó ganando la visita a los pocos minutos. Y luego... ...pudo mantener ese resultado... ...casi todo el partido... ...después empata Urlingham... ...y después bueno... ...pedíamos que lo tenían que definir... ...porque nosotros lo hemos visto... ...jugar a Juvencia... ...y es un equipo que nos entrega... ...que juega permanentemente... ...y está para cualquiera de los dos... ...en este caso... ...con un jugador menos... ...sobre el... ...ya sobre el final... ...o antes perdón... Eh, ...se concreta el 2 a 1... ...Urlingham se queda ahí... ...nomás con... Un jugador menos, pero pudo resolverlo ganando. Hace bastante tiempo que no se daba esta situación, como decimos nosotros, de ganar. Acá vemos a los chicos que se están juntando. Vamos a acercar un poco más la, la cámara para que ustedes lo vean. Les agradecemos a todos los que han visto el partido a través de la hora de Urlingam. Esperamos que pasen una buena noche en familia. A ver, escuchamos. Hasta la próxima.